De la Guardia Nacional, y yo le digo a usted que ellos invirtieron eh, env al carro donde eh, viajaba mi hijo y lograron acercarse lo suficiente. Lograron ver que en el auto viajaban mujeres, niños y hombres, y no eran uno, era un buen grupo, y no, y no era un carro muy grande. O sea, tuvo oportunidad de verlo y que todos los disparos fueron directos al hijo mío. Eh, eh, aunque hayan sufrido también otras personas de la ráfaga, el hijo mío, por Dios, todos los impactos. El caso de Cristóbal es eh, un hecho relacionado con un homicidio de una persona de nacionalidad cubana, hasta este momento atribuible a elementos de la Guardia Nacional. Y precisamente esto se suscita... Eh, ...en el municipio de Pijijiapan Chiapas... ...hasta ahora lo que se sabe o la versión que tenemos de manera oficial... ...es que Cristóbal viajaba en una camioneta... ...en compañía de otras personas eh, migrantes... ...de distintas nacionalidades... ...pasaron cerca de una camioneta de elementos de la Guardia Nacional... Eh, ...y sin que en muy, ningún momento les marcaran el alto... ...o les hicieran algún señalamiento para... Para que detuvieran su marcha, eh, los elementos que tripulaban o que estaban a bordo de esta camioneta empezaron, sin aviso alguno, a realizar disparos en contra de la camioneta en la cual viajaba eh, Cristóbal. Toda la atención la realizan elementos de la Guardia Nacional. Los elementos que en un primer momento accionaron sus armas de fuego piden también el apoyo a más elementos de Guardia Nacional y son todos ellos los que empiezan como a recopilar y a recabar todo lo que es eh, lo relacionado con, con el evento, en este caso atender a las personas lesionadas, a realizar a su traslado a los hospitales, por ahí a manejar y manipular algunos indicios, lo que llama mucho la atención es precisamente que ante la, la muerte del señor Cristóbal y ante las lesiones de las personas que fueron trasladadas a los hospitales, Digo, estando en el entendido de que los que atendieron el evento fueron los elementos de la Guardia Nacional, no se realizó ninguna detención por hechos flagrantes. Lo que se esperaba o la actuación que esperaban o que esperamos o la sociedad esperaba de los elementos de la Guardia Nacional era la detención de aquellas personas que hubiesen accionado las, sus armas de fuego para causar este daño. Y resalta mucho el que pues digo A partir de ese momento pues, no se hizo ninguna detención y hasta la fecha seguimos sin ninguna detención en contra de elementos de la Guardia Nacional. Consideramos, digo, a raíz de la, del acceso a la carpeta de investigación, que efectivamente bueno hay algunas eh, de, omisiones y deficiencias en la investigación que redundan precisamente en que la Procuración de Justicia se pues, encuentre o se dilate más de lo debido. Para mí la persona que hace eso, uh -huh. para mí es un sicario, es un asesino, y asesino en potencia. Para mí está por encima de la ley, para mí es juez y verdugo. Para mí es juez y verdugo, tomó decisiones que no debía tomar. Y la otra cuestión también, el mundo, cuando usted comete un hecho delictivo, a usted se le detiene. A ustedes se le toma declaración detenido, sea militar, en Cuba es así, se le detiene y, se, y, y, y, y el armamento suyo se recoge. El armamento de todo el mundo se recoge. Y eso se manda entonces a balística. Y balística determina si hubo disparo o no de esa arma. Yo hasta ahora sé de que esa persona están libres, que nunca ha sido detenida.